Tiene un poquito rojo, ¿por qué? Eh, no sé. Esta cámara es muy sencilla, cuesta 500 pesos. Oh, yeah. y este, pero es buena cuando hay luz. Cuando casi oh, no hay luz es, yeah. es un desastre. Pierde, ¿no? ¿Ese qué es? ¿Dónde? ¿Ese es empobladito, ¿cómo se llama? pero de hecho aquí entra ese camino que te digo Ajá. y que va a salir hasta allá hasta el de la, arribita de los molinos ah, ah. ahí sale nada más que lleva una parte de, de terracería me pasó sí, sí. Un burro desbocado, ¿qué es eso? O van compitiendo con el de la bici Aquí mira, <risa> Van compitiendo con la bici ¿Eh? ¿Ella dice? Sí. <risa> <Mira>. <risa> <¿Verdad>? <risa> ¿Ya de? Sí Aquí entra a mirar el camino este Te digo, Ajá. pero mira esta razería ah. Mira, mira. Claro.